Hola a todos, en este micro video voy a explicarles con dos perfiles, perfil estudiante y perfil docente, cómo un estudiante podría completar un cuestionario y solicita al docente un nuevo intento y cómo el docente elimina el intento que efectuó el estudiante para darle otra oportunidad entonces van a ver dos pantallas una pantalla que es la que están observando en la que estoy con perfil estudiante, este estudiante se llama prueba 16 entonces el estudiante observa el cuestionario, intenta resolverlo empieza a leer las preguntas a completar termina y se olvida de completar otro punto. O sea, hay algo por lo cual el estudiante vuelve a solicitar otro intento. Ahora van a ver la pantalla del profesor. Para darle una nueva oportunidad, puede observar si es real que intentó hacer el, prim el primer intento, entonces va a los intentos que hubo hasta ese momento y visualiza si sí, el, el estudiante... Prueba 16 hizo el cuestionario, pero bueno, voy a darle otro intento, entonces voy a Administración, tengo que ubicar la parte de Cuestionario y en Cuestionario tengo que buscar Respuestas detalladas. En este lugar yo observo también que el estudiante 16 finalizó el intento. Voy a darle otra oportunidad, tildando y eliminar los intentos seleccionados. De esta forma, el estudiante puede volver a realizar ese cuestionario. Como me doy cuenta, voy a ir nuevamente a la pantalla en la que estoy con perfil estudiante. El estudiante inmediatamente va a tener nuevamente la posibilidad de realizar el cuestionario. Seguimos en otro microvideo